buenas y bienvenidos a ver si sí quedamos. Hoy os traemos un vídeo random, pero esta vez random de verdad. Este Es el vídeo más random que hemos hecho con la historia más random, pero es que nos pasó una cosa bastante, bastante curiosa ¿no? Y ayer estaba viendo eh, los Bridgerton y pensé en la cantidad de fiestas que hacen ¿no? Y bueno, siempre están yendo de fiesta, yendo a tomar el té, que si una cena, que si un baile y pues los aperitivitos, todo súper cookie y esas cosas, ¿no? Y entonces pensé en las fiestas que hacemos hoy en día. Y por ejemplo, cuando yo he ido pues a celebrar algún cumpleaños y tal, a lo mejor hacemos barbacoa, se preparan mojitos... Y ahí yo empecé a hilar. Y le dije a Mirella, oye... ¿Y si contamos cómo hacer hielos diferentes? Y es que para esta historia tenemos que rebobinar un poquito en el tiempo. Bueno, el caso es que como sabéis, eh, Mireia y yo pues hacemos vídeos y, y anuncios, entre otras cosillas. Eh, cualquiera lo diría con la calidad que tenemos. Pero es que somos pobres como ratas. Y el caso es que estuvimos haciendo un anuncio bastante, bastante bonito para promocionar un producto y pues mezclarlo con las ideas oníricas de la primavera, ¿no? Eh, sensación primaveral, sensación de renacer, todo muy bonito, muy, muy suave, ¿no? Y ella dijo, oye, ¿y por qué no hacemos hielos con flores? Buah, bueno, o sea, a mí me pareció eso una pedazo de idea, pero de la hostia. Fuimos a recoger unas flores. Y es que no puedo seguir hablando, esto lo tenéis que ver. Y parecen moscas. La cosa es, es que, que no queda mal No queda tan mal, ¿eh? Como yo he pensado en cámara Sí, es horrible en persona Como, como estáis viendo, lo que hicimos fue preparar pues, en una cubitera pues, agua y metimos las flores que habíamos estado recogiendo Lo metimos en el congelador y a la mañana siguiente, cuando lo fuimos a sacar, nos encontramos con esto Parecían bichos congelados Daba asco, daba asco. La verdad es que en la cámara no se aprecia, incluso eh, Mireia luego utilizó <ríe> las imágenes de las flores, porque la verdad es que no, no daba asco ¿no? en la cámara, pero en persona os puedo asegurar que esas flores bonitas que habíamos estado recogiendo del campo, mmm, no. Ojo, la estamos recogiendo del campo, pero porque no no lo íbamos a beber, era todo. pues eso, por hacer un anuncio en plan así aesthetic y demás. Pero por favor, si vais a hacer estas cosas, hacerlo bien. Y con cosas que sean comestibles. Y que no lo recojáis ahí de, del parque. Porque a saber cuántos animales y cuántas personas han hecho pis ahí. Estuvimos pensando cómo hace la gente para hacer esos cielos tan bonitos. Estuvimos dando vueltas. Estuvimos, ya os digo, pensando cómo narices, si al final flotaba, eh, se veía feo el color pues se veía muy feo el color, ¿no? O sea, habíamos cogido unas flores rosas y se habían quedado como marrones. No entendíamos cuál había sido nuestro fallo. Y al final llegamos a una conclusión, que hay que llenar la hielera o la cubitera por la mitad, echar las hojas, eh, yo qué sé, pues las pétalos de rosa hojitas de menta, ¿no? Ese tipo de cosillas. Cuando sepa por la mitad lo llevamos al congelador y cuando esté congelado lo terminamos de llenar y es así como se queda la hoja o el pétalo o la flor por dentro. Pero ya os digo que en ese momento no teníamos tiempo y cuando llegamos a esa conclusión tuvimos que utilizar lo que teníamos, no había otra, pero dije ¿seguro? ¿seguro? ...que hay mucha gente que es tan lerda como nosotras... ...y esto le va a venir, vamos... ...o sea, quieren quedar de súper guays para una fiesta y... ...pues mira, yo te enseño cómo hacerlo... ...ojo, todavía no lo he hecho... ...lo voy a hacer ahora, lo vamos a probar... ...si sale un fail, lo subiré también y diré... ...soy mega lerda... ...y entonces, eh, a lo que iba ayer, pues viendo los Bridgerton... ...me vino a la cabeza el tema fiestas... pensé en los mojitos o en las limonadas... ...y dije, tengo que hacer hielos de menta... ...bueno... Perdona, hielos de hierbabuena Así que me iba por hierbabuena Y nos lo llevamos al congelador ¡Ah! Eso no estaba muy congelado pues ha quedado bastante guay están aquí congelados, hay alguno que se me ha terminado de levantar, hay alguno que se ha levantado porque no estaba completamente congelado pero está bastante gracioso, así que ahora vamos a desmoldar así que ahora vamos a proceder a hacer una limonada Por cierto, que sé que lo habéis estado preguntando durante todo el vídeo, sí, llevo unas maravillosas monsteras aquí colgando de mis orejas y son de mediocridades. Os dejamos también a esta artesana en la cajita de información, porque claro, aquí una no tiene obsesión con las plantas. Bueno, contadnos si vosotros habéis hecho hielos de este tipo. ¿Sois de estos que hacen fiestas super finolis o...? preferís hacer una barbacoa y chimpun. Yo soy de la cera machete. Pero sí que es verdad que pues para fotos o algo así más cookie, estas chuminadas quedan muy guays, para que nos vamos a engañar. Nos encantaría que nos dijerais por comentarios qué os ha parecido toda esta ayuda de olla. Eh, si vosotros habéis hecho alguna vez estos hielos, cómo los habéis hecho, cuál es vuestro truco. Os esperamos por comentarios, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que están aquí abajo, en la cajita de información. Y a darnos amor también a Instagram, si queréis ver más gilipolleces como estas. Pero que al final yo creo que son divertidas y que te hacen pasar un buen rato y desconectar de, de, del mundo, ¿no? Que muchas veces lo no necesitamos. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos...